Bueno, pues vamos a continuar aquí en Radio Futuro 107.12, en la frecuencia modulada, rtvfuturo.com a través de internet. Bueno, pues he pensado alguna vez quién es la gente que te tira a la basura? Bueno, pues lo vamos a desvelar hoy. Vamos a hablar de este tipo de gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con Juan Bustamante, su sesión de los martes los consejos del doctor Amor. Así que le damos ya la bienvenida Juan, un martes más, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por cada martes. Bueno, pues eh, como cada martes tratamos un tema interesante y hoy tú nos quieres hablar de esta gente que nos tira a la basura. Sí, hoy he decidido este tema, gente uh -huh. que nos usa como un cliente, eh, le hacemos falta están ahí y que cuando ya no le hacemos falta pues nos tiran como si ya, bueno, ya no te necesito. Uh -huh. A este tipo de gente te refieres, no? A las que no utilizas, digamos. Sí, es el tipo de gente, da igual tanto conociendo como que ya sea tu pareja, sí. que está contigo, pero están realmente porque le interesas, no porque le importas. Y este tipo de gente hay que intentar desestarlas lo antes posible. Porque si no, evidentemente, lo primero que hacemos es perder el tiempo, claramente. Y lo segundo es, pues eso, que nos sentimos utilizados y está claro que ese tipo de gente pues no quiere estar contigo, pero ni ahora ni más adelante. Claro. Bueno, y Juan, ¿cómo podemos hacer para detectar a este tipo de gente antes de que, bueno, sea demasiado tarde? Bueno, hay varias señales que nos dicen que esa gente es así. Por ejemplo, cuando vemos que esa persona eh, queda con nosotros cuando quiere. Sí. Es decir, no hace nada por quedar, sino que cuando le sobra tiempo es cuando le interesa quedar. No queda muy regularmente. Dice, no, yo hoy no puedo. Y ahora pasan dos semanas, tres semanas, y ahora semana semanas dice, oye, pues ahora sí puedo. Entonces sí. Eh, es como, queda conmigo, pero queda conmigo cuando le sobra tiempo. Y nosotros... No, a ver, hay veces que no se puede quedar por algún motivo. Vale, puede pasar puntual. Pero una persona que queda contigo cuando le sobra tiempo, evidentemente, nos está utilizando. Por supuesto. eso Es una señal evidente. Vamos, Juan. Y lo que pasa es que hay mucha gente que no se da cuenta o no quiere darse cuenta porque le gusta mucho la otra persona y dices no, pero si es que a mí me gusta, bueno, pues... Es como que lo aceptan. Lo saben, pero lo aceptan. Y digo, bueno, está aceptando... Que una persona eso te está utilizando cuando le conviene y, y va a llegar un día en que va a conocer a otra persona o va a hacer otra cosa y te va a tirar, te va a tirar la basura en el sentido de ya te va a dejar de llamar, va a dejar de quedar y es como que bueno, he estado quedando porque me interesaba quedar, no porque realmente quisiera quedar, por ejemplo sí. también pasa cuando la gente está pasando una ruptura sí. eh, para no quedarse solo o sola, quedan contigo pero no quedan contigo porque le interesen en conocerte ...quedan contigo... ...porque lo que quieren es usarte para... Mm, ...quitar todos sus males... ...y una vez que ya están bien... ...pues se quitan de en medio... ...entonces por eso, este sería un ejemplo muy claro... ...de gente que te tira a la basura... ...una vez que ya me he recuperado... ...ya no me hace falta, y adiós. Y bueno, pues... ...también habrá otro tipo de... ...de señales, Juan... ...como, no sé... Eh, ...no eres prioridad, por ejemplo... No te tiene sí, exactamente, miedo. eso está claro. Eh, yo siempre he dicho, ya lo hemos contado aquí algunas semanas, sí. que cuando estás conociendo a alguien, por ejemplo, y le dices, vamos a quedar mañana y a última hora te cambia el plan y te dice que no puede y nunca te propone una solución, es decir, te dice, no, mira, que mañana al final no voy a poder quedar. Pero si quieres, quedamos el domingo, por ejemplo. Sí. si no te dice esa segunda parte de si quieres quedamos ahí el domingo, primero era mentira, que no podía. Y segundo ha demostrado eso, que realmente es que ha cambiado de idea por el motivo que sea o porque ha quedado con otra persona o porque al final se lo ha pensado mejor. Entonces eh, te está demostrando que realmente no quiere quedar, no es que no pueda. Entonces, por eso, este tipo de gente también te tira a la basura en el sentido de no, íbamos a quedar, pero yo he cambiado de idea, ahora ya no me apetece, te pongo una excusa, me quito de en medio y te quito del medio. Es decir, cojo lo que, digamos, habíamos hablado y es lo que habíamos quedado y como si fuera un papel, lo arrugo y uh -huh. lo tiro. ...ya no me sirve. También podríamos decir, Juan... ...que si no hay una relación de confianza... ...esto apunta también a que... ...próximamente te tirará. Hombre, si no hay confianza... ...lo tiene mucho más fácil para tirarte a la basura... ...porque dice ...bueno, yo no tengo nada que perder... ...yo sí. con esta persona apenas la he visto... ...apenas he tenido trato... ...apenas hemos hablado... ...si hay gente que después de mucho tiempo... ...ya te tira a la basura... ...como ya conté en su momento, cuando me pasó a mí la ruptura después de tantos años, uh -huh. pues tú piensas, bueno, yo lo he pensado alguna vez, digo, si a mí aquella persona después de tantos años me tiró a la basura, ¿qué me va a hacer una de una semana? Pues evidentemente tiene mucho menos que perder, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado y estar pendiente de esas señales que te va dando esa persona para, co para que compruebes que realmente, si te quiere conocer o si está contigo ya de pareja, si es verdad que quiere estar contigo y que no te está utilizando o bien por no quedarse solo o sola o porque le conviene porque, yo qué sé, porque le pagas las cosas sí. o, por no, o por, para superar algo, entonces por eso, hay que mirar eso y estar pendiente. Exactamente, puede ser también un poquito de interés, ¿verdad? Se lo pagas todo y bueno, pues estoy aquí porque me conviene. Sí, eh, a mí una de las preguntas que me ha sorprendido siempre que me han hecho muchas ha sido el... Donde trabajas, desde cuándo, y o sea, era todo como saber, a ver si este tiene dinero, a ver si es un, un tío que gana dinero, uh -huh. porque me interesa. Lo mismo, ¿ves? ¿eh? Yo siempre digo que, que aquí no somos nadie, no estamos nadie para resolver la vida de nadie, y hay que tener cuidado con esas señales también, porque también te demuestra, ¿ves? Claramente que es una persona que te va a tirar a la basura, es decir, eh, a lo mejor está contigo porque ganas dinero, pero si te quedas parado, pues a lo mejor te dices, pues ya no me interesa, porque como ya no me vas a, no vas a pagar las cosas, entonces pues cuidado cuidado con todo eso, que parecen tonterías, pero desgraciadamente hay mucha gente muy interesada. Uh -huh. Gente interesada además también que se puede ver en el aspecto de los regalos, ¿no, Juan? Sí, bueno, eso, eso es un clásico, eso es un clásico total lo de los regalos, es decir, vamos a salir por ahí y decir, ay, mira, qué bonito este chaleco, Diciendo a ver si me lo compra o, me, o lo dejo caer a ver si le da por regalármelo. Sí, totalmente, ahí es donde se ve. Yo, desde luego, uno de los días que más odio es el día de los enamorados, el famoso 14 de febrero, por eso, porque veo que mucha gente regala porque es ese día, uh -huh. porque realmente le salga de él o de ella. Siempre digo, hay que regalar durante años, a ver, tampoco hay que estar regalando continuamente, pero hay que, tiene que ser un detalle que salga de ti un día puntual y cuando nadie se lo espera. Entonces, eh, todo eso de toda esta falsedad y esta conveniencia, es que no me gusta por eso, porque es todo muy artificial. Entonces, con el tema de los regalos, claro, es lo que he dicho, gente interesada, gente que está contigo porque le convienes y no porque te quiere. Y en el momento en que ya te ha conseguido de ti lo que quería, no solo económicamente, en lo que sea, sentimentalmente, pues coge y... Pues eso, te tira a la basura eh, Es gente muy egoísta Evidentemente, gente que solo piensa en él o en ella Y que le das exactamente igual Juan, esto que has dicho Que es importante El tema de San Valentín Que parece que estamos obligados A hacer un regalo Y es más bonito quizás Un regalo cuando alguien no se lo espera, ¿no? Yo siempre digo Que no solo en los regalos En todo, cuando estás con alguien Lo bonito es sorprender Y sorprender es eh, que cuando menos se lo espera a la otra persona le hagas algo, no uh -huh. tiene por qué ser un regalo, sino no sí. te, llevarle un sitio bonito, eh, cualquier cosa, pero eso de lo previsible a mí no me gusta, a mí no me gusta uh -huh. lo previsible de, eh, ay, San Valentín, te voy, a, te voy a comprar algo, ¿no? Por ejemplo, si a esa persona le gusta, yo qué sé, un peluche, no tienes por qué esperar el 14 de febrero, cómpraselo un día 20 de julio, uh -huh. que no tiene nada que ver. Y se lo regala. Y es una sorpresa porque no se lo espera. Es un día que no tiene nada que ver. Entonces, por eso no me gusta nada ese día. Porque es como, venga, ya sé que el día 14 de febrero me vas a regalar peluche o bombones. Pues no. Pues durante el año darle sorpresas, regalarle algo o llevarle a algún sitio o que te lo regalen a ti, por supuesto. Eh, ahí es donde está la magia de que funcionen las cosas, uh -huh. en sorprender, en hacer cosas inesperadas. Juan, antes de terminar, ¿hay algún aspecto más que quieras comentar de eh, gente que te tira a la basura? Bueno, yo creo que lo que se puede decir para resumirlo todo es sí. que, eso, que tengamos cuidado cuando estemos conociendo a alguien o estemos ya con alguien incluso de pareja que nos fijemos en algunas señales, a ver, hay veces es que es imposible saberlo y hay gente que nos la puede colar, pero que intentemos estar pendiente y veamos si esa persona realmente nos quiere conocer o quiere o nos quiere de verdad y no lo está haciendo por interés porque está mal sentimentalmente porque está mal económicamente y, y eso que no seamos el papel arrugado de nadie que nos utilice que nos use y que esté con nosotros por conveniencia entonces pues eso, vamos a tener mucho cuidado pendientes a todas esas señales y estemos con una persona que realmente quiere estar con nosotros porque le apetece no porque le conviene que no tiene nada que ver Exactamente Juan, pues muchísimas gracias, un martes más, estamos aquí pendientes y atentos cada semana a tus consejos, los consejos del doctor Amor. Así que feliz semana y hasta el próximo martes. Muy bien, igualmente, una feliz semana para todos y nos vemos el siguiente martes. Un abrazo. Pues un abrazo Juan.